En las últimas horas, mucha atención, lo de los globos chinos y los últimos globos que están apareciendo han dado para todo. Hasta, de, hasta de decir por parte del de portavoz del Pentágono, John Kirby, de que pudieran ser de procedencia extraterrestre el último globo que fue derribado entre Canadá y Estados Unidos y que recientemente pues ya dijeron que no habían indicios ni rastros de que fuera un globo alienígena pero China ha dado una respuesta bastante fuerte al norte con respecto al derribo del globo china y a las acusaciones que tiene el norte con respecto al gobierno de Xi Jinping que dicen que está espiando al país norteamericano Unidos agravó la situación en torno a la aeronave China civil que lo sobrevoló y exagera la situación para usarla como pretexto para sancionar a China. Recuerden que después del incidente esto pues fue un factor para que desde el tesoro de los Estados Unidos comenzaran a aplicar una serie de restricciones a empresas de China eh, que son las fabricantes de estos globos aeroestáticos. A pesar de ser el país con la mayor red de del mundo y vigilar a varios políticos europeos. Esto lo está diciendo China y está indilgando esto al país del de norte. Especialmente fue la opinión del subdirector del Departamento de Informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Weimin. Hemos traducido todo y queremos que ustedes escuchen lo que dijo China respecto al norte en las últimas horas. La entrada no intencionada de una aeronave civil china, no tripulada en el espacio aéreo de Estados Unidos, fue un incidente accidental causado por fuerza mayor. China ha explicado repetidamente la situación. A la parte pero la parte estadounidense ha insistido en el uso de la fuerza. Reaccionó de forma exagerada y agravó la situación. La situación espíritu del derecho internacional y la práctica internacional. Ahora está exagerando aún más la situación y usándola como pretexto para sancionar ilegalmente a empresas e instituciones chinas. También queremos señalar que Estados Unidos es en realidad el país de vigilancia y reconocimiento más grande del mundo con el mayor o con la mayor red de espionaje. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados monitorea los mensajes de texto y llamadas telefónicas de los políticos en Alemania, Francia, Noruega, Suecia, los Países Bajos y otros países europeos. Estados Unidos ha instalado el equipo de monitoreo en casi 100 de sus embajadas y consulados en el extranjero sin autorización robando secretos del país en el que se encuentra. Mil millones de piezas de datos de Internet global y 1.241 millones de registros telefónicos involucran la capacidad del personal de una gran cantidad de ciudadanos de varios países.